Muy buenos días, simplemente un pequeño análisis mañanero. Ya sabéis que cuando hay que estar, hay que estar y no se puede uno distraer. Importante, vamos a ver, eh, porque hay un par de noticias que os quería enseñar, que son, creo que, bastante interesantes. Bueno, Coinbase y Kraken experimentan servicios limitados en medio de las turbulencias de los mercados. Problemas de latencia, alto nivel de registro, transferencia de nuevos usuarios a la plataforma, bla, bla, bla, una leche. ¿Vale? Siempre que hay subidas grandes y caídas del precio, pues mucha gente se conecta a la vez y, y se caen los servidores, eh, se quedan parados, eh, se atascan, o sea, no es porque alto nivel de registro y transferencias de nuevos usuarios, eso no es verdad. Esto es una, una, una falsedad. Siempre, siempre que ha pasado eh, movimientos de este tipo, se atascan. Y es por esto, porque os lo enseño esto, ¿vale? No, no, no es por el tema de que, bueno, que fallen, que no fallen, oye, esto ya estoy a, el que más, el que menos lo sabe, sino porque muchos me preguntáis, oye, ¿y los bots? Oye, ¿y los bots? Oye, ¿y los bots? Los bots, en estas ocasiones, fallan más que una escopeta de feria. Es decir, cuando no deben de fallar, es cuando más fallan y es cuando te hacen polo y te dejan el bolsillo vacío y te va a pasar pues como en regreso al futuro ¿vale? que en la 3 en la que van en el futuro o en la 2, ¿no? creo que era, con los bolsillos hacia afuera y la gorra para un lado, pues así vamos a ir, con los bolsillos para afuera y la gorra para un lado, porque vaya tela, vaya tela marinera eh, con los, con los exchanges en, este, en ese aspecto, ¿vale? y son todos, ¿vale? no hay excepción, no hay uno que no falle no, hay, no, no, no, son to todos eh, otra otra cosa que, bueno, en estos días que estuvimos hablando un poquito algún vídeo de las CBCs y demás, eh, y había gente que decía que cuando las CBCs eh, saliesen Bitcoin, pues bueno, se compraría más. Bueno, pues eh, parece ser que Arthur Hayes, eh, que sabe algo, eh, ya se va a desaparecer a la compra de Bitcoin. En, yo no es que vaya a desaparecer la compra de Bitcoin, ¿vale? Es que la gente normal no va a comprar Bitcoin porque si no lo compra ahora no lo va a comprar después tampoco, es decir cuando, con la gente normal me refiero a la masa gris, a esa masa que está ahí aborgadita, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. El resto, los que estemos en criptos y la gente que se le sigue interesando en el mundo cripto o el, el mundo de la inversión, seguro que va a, a, a seguir con con criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea cualquier otra ¿Vale? Pero bueno, para que veáis un poquito lo que van enfocando eh, eh, todo esto. Eh, bien, eh, por la parte de Bitcoin, que bueno, en, fin, en definitiva es por lo que estamos haciendo este vídeo, no por, no por estas cosas, pero bueno, creo que eran interesantes. Bueno, ahí lo tenemos que sigue, sigue cayendo. Tiene que probar el suelo. Aquí tenemos un imbalance importante que se dejó y tiene que, que ir a cerrarlo por lo menos esa zona. A mi humilde modo de ver, lo tengo por aquí. No, donde dónde lo tengo? Aquí, Vale. Aquí tengo dos líneas rojas, y bueno, lo mismo, hasta lo vemos ahora en directo y todo. Tenemos una línea roja por aquí, otra línea roja por aquí. ¿Qué son estas dos líneas rojas? Bueno, pues son dos puntos de pivote antiguos, ¿vale? De cuando se, se empezó a caer de la zona de 20.000, vamos a verlo, vamos a verlo aquí, ¿veis? Estos dos puntos de pivote en 17.205, o bueno, 17, 157.1, el superior, y el inferior en 15.819. Vamos a ampliarlos para que lo veáis que son justo estos dos cierres, ¿vale? Vamos a, a verlo en el tiempo, ¿vale? Máximo histórico del 17, diciembre de 17, caída, su, primer rebote, línea 1, segundo rebote, un poquito más alina, arriba, línea 2, que ya se decía, wow que nos vamos para arriba, y nos fuimos otra vez al, al infierno, ¿no? Bien, eh, teniendo en cuenta esos dos puntos de bigote, ya sabiendo de dónde salen, ¿vale? que no salen del aire, vamos a ver eh, varias cosas diferentes. Una, vamos a veros aquí. Eh, dentro de todo este movimiento, dentro de todo este canal en el que estamos, podemos hacer varias mediciones en las cuales nos indique zonas en las cuales eh, bueno pues eh, podamos podamos parar entonces el último impulso interesante antes de esta caída fue este, ¿vale? Eh, y si hacemos una medición de retroceso ahí, vale nos está diciendo que tiene eh, este primer objetivo en la zona comprendida entre los 16 eh, 650 aproximadamente y los eh, 15 885 más o menos es decir dentro de este rango y luego tenemos otro que ha sido esto, esto último que hemos estado experimentando, que vino desde este mínimo, aquí en diario, hasta este máximo vale que hemos hecho. Entonces, si lo medimos, pues tres cuartas de lo mismo nos da una zona muy similar, un poquito más arriba, bueno, en el centro justo de toda la de las marcas que tenemos. Entonces, es una zona más o menos decente. También... Podemos irnos inclusive a ver qué nos dicen los TP de los dos. Y este ya nos dice 11.452 y 12.347. Y este nos dice 12.772 y uh, 13.500. ¿Vale? Uh, bueno, de momento yo no soy de lanzar las campanas al vuelo hasta estas zonas. ¿Por qué? Porque primero hay que llegar a estas, evidentemente. sabes o sea, Ya está, no hay más. Eh, y, y el estar sufriendo o pensando en algo que no ha pasado, pues eh, no tiene sentido, para mí, al menos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que el juego puede estar aquí por varios motivos. En primer lugar, eh, tenemos el RSI de una hora super castigado, ya lo, ya lo vemos, ¿vale? Vuelve otra vez a estar en una zona de castigo, y cada vez que llega a una zona de castigo, bueno, sube un poquito, hace un movimiento, vuelve a llegar a una zona de castigo, hace otro movimiento, vuelve a llegar a una zona de castigo, hace otro movimiento... Y así continuamente, ¿vale? Pues entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí abajo. Por experiencia sabemos que tampoco es demasiado. Que estas cosas suceden muy, muy rápido. Eh, si vamos a cuatro horas, igual, tenemos ya un doble suelo en una zona de hiper-mega castigo, zona de 20. RSI, tremendo. Eh, 19, 90, 19 y medio. <ríe> entonces, bueno, este... ...un suelito, otro suelito y rebotar... ...pues no estaría mal, no vendría, no vendría nada mal... ...ya veremos si ni siquiera llega aquí abajo... ...y da por cerrado el imbalance un poquito más arriba... ...ya veremos... Eh, ...entonces bueno... ...vamos, a, vamos a, a ver qué pasa con todo esto... ...en diario... ...todavía tiene un poquito de margen... Eh, ...que es un poco lo que... ...puede hacer caer... Pero, ...pero hay una zona... ...que es justo en la que está llegando ahora mismo la zona de 35... ...si os marcáis una, una línea... No una raya, como dice alguno. Si os marquéis una línea en la zona de RSI 35, más o menos. Vale, 34 y medio la he puesto. Ve, veremos que a lo largo de, bueno, de todo el, el camino de Bitcoin, es una zona en la que, pues bueno, aquí hizo un doble suelo y subió. Aquí, después de una subida, se apoyó y subió. ¿Vale? Es una zona de continuo. ¿vale? Igual, otro apoyo y sube, otro apoyo para caer, otro apoyo después de la caída para lateralizar incluso en empecé precio incluso subió un poquito eh, entonces eh, si empezáis a tirar para atrás iréis viendo vale que 35 es pues aquí tenemos otro apoyo es una zona importante vale es una zona bastante bastante importante aquí fue resistencia y luego fue apoyo yo lo tengo como una línea negra en, bueno, en el único la única mmm, eh, gráfica que tengo con el fondo blanco lo tengo una línea negra porque eh, lo hice hace pues, en la, en las caídas del 19 y, y ahí se quedó <ríe> y bueno, pues ahí sigue bien eh, poco más que añadir es decir, lo único que hay que estar es atentos siempre buscamos ese mejor precio donde, donde comprar Bitcoin vale y, y lo que os digo, eh, claro que ahora empieza a caer y acojona. acojona porque seguro que muchos y sobre todo los que más miedo tengan a comprar estarán diciendo, ya, yeah. y si desde aquí cae a 15.000, y si desde 15.000 cae a 10.000, y si, y si, y si, y si, vale, pues yo digo también, y si compras aquí y aunque caiga a 15.000 ya a 10.000 te tomas unas vacaciones, digo, eh y te olvidas del mercado un poco, estamos en precios ya eh, irrisorios, ...y si baja a 7.000... Pues, pues, ...pues baja a 7.000... ...pero es que esto son las inversiones... ...es lo que tiene... ...es que quiero comprar... ...bueno pues entonces... ...te vas a pasar la vida detrás de los precios... ...tanto cuando cae... ...como cuando sube... ...y luego qué pasa... ...que cuando empieza a subir... empiezas a ir comprando detrás... ...hace poco alguien me decía... ...y si compro ahora esto... ...y si compro ahora otro... ...digo joder... ...yo es que yo creo que el recorrido alcista... ...ya lo ha hecho... ...el recorrido de subida hace ...hace dos días... ...las altcoins estaban todas... ...en un desgaste importante... Había alguna que le quedaba margen y tal, pero muchas de ellas estaban ya en un desgaste importante. Y se seguía yendo detrás de los precios. Pues seguramente habrá alguno que se habrá pringado un montón de dinero. Por eso decía, a ver, la cartera no es el momento de hacerla. Hay que esperar, porque a esto todavía le quedaba, a este mercado todavía le queda bastante. ¿Puede caer más de todo esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ya sabéis que yo me fijo mucho en el, eh, los modelos de precios de Bitcoin y... Uh, bueno, pues creo que la zona, una zona bastante adecuada para, para mí, ¿vale? Mi modo de ver es siempre por debajo de la línea naranja y cuando apoye en la línea morada, ¿vale? Porque históricamente ha venido a apoyarse en ello. Después de esta caída, bueno, pues le queda todavía un perín, Está en 19.700 y pico, perdón, en 15.750, más o menos, 15.780, 15.000 15, y pico, ¿Vale? entonces me concuerda 15.775 me está dando ahora me concuerda bastante bien con eh, ver, ¿dónde lo tenemos? Pero, pero, pero, con esta línea vale, más o menos 15.800, vale, lo puedo comprar inclusive esta línea de tendencia que tengo aquí que está en 14.000 y pico <risa> llevamos bastante tiempo con estas líneas ahora las vemos, pues oye eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? siempre hay que guardar 100 pavetes por si cae ahí eh, vamos a ver este, esto aquí, aquí, ¿vale? Entonces, eh, mucha gente me dice, Joder, es que la línea morada esta es, es una media de medias, no es una media de medias, es una media en base a precios, ¿vale? En base, en base a compras. Entonces, ya tocó aquí en el 2012, ya tocó aquí, ¿vale? <ríe> en, la, en, la, en, la, en la super mega caída que hubo aquí en el, en el 15, eh, ya tocó aquí en la caída del 18 y... Bueno, el COVID no llegó Pues bueno, el ciclo bajista Le debería tocar Yo creo que debería de tocar No sé, ya veremos A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y no toca nunca Y bueno, pues no se puede comprar ahí nunca bueno, pues ya nos adaptaremos a eso El trading es adaptativo Debe ser adaptativo, ¿vale? Sobre todo el que, que vaya por técnico Porque el que vaya por fundamentales No es tan rápido el cambio No puede adaptarse tanto Por los fundamentales No cambian de forma tan rápida como el técnico Es la ventaja que tiene ¿Lo ideal es una mezcla de ambos? Sí, claro, evidentemente. Hay que hacer... Yo me gusta estar por técnico e intentar intentar estar atento a las noticias. Pero no siempre se puede estar atento a todas las noticias porque uno tiene una vida y tiene que intentar seguir con ella. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo, es lo complicado. Bueno, eh, dicho esto, las tres líneas de tendencia famosas que tenemos en esta gráfica, ¿vale? No, ya sabéis que son... de pues, hace ya mogollón de tiempo. Tenemos la principal bajista, ¿vale? A la cual no le hemos dado todavía el tercer toque, tiene uno y dos toques, ya llegará el día en que se le dé, donde se le dé. Tenemos de esa principal esta línea, ¿vale? De mínimos, que fue un toque, dos toques, tres toques, la perdimos, fue resistencia, ha sido resistencia otra vez, sin llegar a tocar, pero bueno, si la ajustamos seguro que, que toca, ¿vale? Pero tampoco, yo, yo doy, hice un toque aquí y otro toque aquí y ahí la dejé. Es lo que, es lo que suelo hacer aquí, ¿vale? ...con estas tenemos un toque, dos toques, tres toques... ...¿vale? Pues a lo mejor viene y hace aquí el cuarto toque... ...no lo sé... ...y después del cuarto toque... ...en la zona de 14 y pico... ...pues luego ya se va para arriba... ...yo no lo sé... ...o simplemente... ...viene aquí, ha caído, ha subido... ...ha intentado, ha intentado... ...viene abajo, hay una falla... ...porque se queda en la zona de 16 o de quince y pico... ...va para arriba, rompe y se va a la zona de 24 o veinticinco... ...no lo sé... ...no tengo ni idea... Lo que sí sé es que hay que esperar a que las turbulencias pasen con todo esto, que estamos en momentos buenos, en posibles compras, y además que eh, mañana tenemos los datos de IPC de Estados Unidos, que pueden animar a los mercados, que pueden hacer muchas cosas, y que bueno, pues que, que creo que hay que estar atento a esas cosas. ¿vale? Nada más, en cuanto a la, a la gráfica RSI diaria, teníamos esta línea que iba subiendo, ¿Vale? La cual la hemos perdido completamente, evidentemente. Vamos a ver cómo cierra el día de hoy. Pero en principio está perdida. Y pues por la parte superior tuvimos esta ruptura que se apoyó y al final la hemos perdido con, con toda esta caída. Es un. Es un no es un cinenero, es un patito. Es un patito negro, un patito feo, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, es, lo que, es lo que tenemos. Cuando juegan dos bestias a, a, a lo suyo, pues un, al final a los que fastidian, pues es a los que fastidian. Y bueno, ya veremos a ver cómo sigue afectando todo esto al mercado, porque claro, eso genera desconfianza, y sobre, no es que genere desconfianza, es que al final la gente y los inversores eh, que no tienen prisa, los inversores que saben y los inversores que tienen dinero, aprovechan para hacer estas jugaditas y vaciarte el bolsillo. Así que mucho cuidado, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.